Buenos días a todos y a todas por inscribiros y asistir a este seminario. Gracias también al Ministerio de Derechos Sociales por colaborar con ella en la realización de este seminario y agradecer también la presencia de Patricia Betín directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. A la corrupción hace la palabra. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí en este seminario sobre, sobre un tema eh, en bueno, el que estamos trabajando, en el que llevamos trabajando ya eh, muchos meses desde el Gobierno, la nueva Ley de Servicios Sociales, que responde a una necesidad yo, y a un diagnóstico, yo creo, compartido, de que necesitamos eh, repensar y necesitamos eh, desarrollar iniciativas para eh, reforzar y mejorar la atención social a través de este pilar del estado de bienestar, como es el, eh, que son los servicios sociales. Esta es una ley que, que estaba ya reflejada en el acuerdo de coalición del Gobierno eh, y que además eh, su compromiso se ha reforzado incluyendo la comunidad en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Sabéis que no solamente el plan de recuperación eh, eh, contempla inversiones, que es lo que más se conoce y lo que más eh, se habla, sino que también eh, incorpora eh, reformas y esta es una, esta es una de ellas. Además, hemos eh, trabajado desde el año 2020 en un proyecto que financia la Comisión Europea, la Dirección General de Reformas, eh, que presentamos nuestra candidatura en 2019 y que fue aprobada precisamente para hacer un diagnóstico y una evaluación del sistema de servicios sociales en España, de cuáles son sus, eh, sus características, cuál es eh, la realidad que vivimos en este país, eh, hacer una comparativa con otros países y con iniciativas que pueden resultar interesantes y, y de alguna manera también articular propuestas de por dónde podría ir esta, esta reforma. Este informe final se presentó ayer en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. No voy a entrar ahora en detalles porque luego después tengo que hablar también un rato sobre, sobre esta iniciativa, así que eh, nada más. Espero que sea muy fructífero. Estamos... Eh, eh, la idea es que esto se, esta, esta, este anteproyecto de ley se apruebe en primera ronda de Consejo de Ministros en las próximas semanas y que desde aquí hasta la tramitación parlamentaria podamos hacer un, un trabajo de diálogo y de debate ya sobre un texto completo, concreto que será el que presentemos a, a Consejo de Ministros para su aprobación. Eh, creo además que este es un tema que, del que venimos hablando, venimos hablando desde hace mucho tiempo, incluso diría que décadas, la necesidad de avanzar en un sistema que se pensó en un momento concreto, que fue eficaz, eficiente en sus respuestas en aquel momento, pero que en estos momentos la sociedad ha cambiado tanto, la realidad social ha cambiado tanto, que necesitamos avanzar y necesitamos repensarlo. Sobre todo, aunque los servicios sociales no solo están dirigidas a las personas en situación de eh, vulnerabilidad, en situación de pobreza o exclusión, sobre todo para aquellas que sí lo están, eh, creo que necesitamos eh, unos servicios sociales eh, eh, que funcionen, que atiendan las necesidades de la ciudadanía, que se focalicen en ellas y sus necesidades y no tanto en, en, en qué servicios se prestan. Eh, y en ese sentido, pues creo que esta reflexión que abrimos ahora y que vamos a, a mantener seguramente hasta, hasta, que la, hasta que la ley inicie su tramitación parlamentaria, pues nos va a dar como para poder eh, pensar, debatir y, y proponer en este sentido. No me quiero alargar mucho más, luego tendré ocasión de hablar más en profundidad de la iniciativa, Así que nada más, gracias de nuevo a EAPN, muchas gracias a todas las personas que participáis en este seminario y, y nada más. Gracias, Alfonso. Gracias, Patricia.